¿Dónde vamos a caer? Um, ¿Dónde sí? ¿Dónde sí? Ah, bueno. Sí, no solemos caer ahí. A menos que quieras caer aquí en el puente. Digo, está un poco más cerca. Ok. Ok, entonces caigamos en el puente. Y de paso, tal vez me voy a comprar el sniper. Me voy ¿Está ¿A la gasolinera? No, no, no. Aquí, bueno, okay. si quieres vas a la gasolinera tú y yo voy a ir con los guantes a comprar el sniper que tira la paz. Ok, ve. Sí. Yo bajaré aquí de todos formas Ah, bueno, no agarré nada. Marcaré a donde tire. Okay. Es justo aquí. Bueno, creo que no, pero. Ve a la gasolinera si quieres Y aquí también hay una casita Estoy buscando algunas cosas aquí Miré cuando termine okay. Te aviso de todas formas Sí, porque En esa casa Hay algunas cuantas cosas Ok, ya estoy aquí donde te voy a estar Ok, yo llamo, gracias Ah, bueno, no tenía cofre No, espera, yo vine por los guantes ¿Cómo que...? Sí, literalmente por los guantes. Abro el cofre ahí. y. y agarro el. el botiquín en vez de los guantes. Ok, ¿qué cosas agarré? Ah, oh, bueno, creo que desperdicié es... muchas oh, balas ¡Uy! ¿no? uy. Dime. ¿tiene? Pues Ajá. estaba muy cómoda. Ajá. Tratando de agarrar un paro. Ah, ahí bala, saliste volando. Y... Sí. Ten cuidado, eh, ¿Dónde ¿Cómo estás? ¿Cómo supiste? Ah, okay. La gasolinera. Ah, bueno, es que pen pensé que estabas aquí cerca mío. No, acabo de llegar aquí a la gasolina. ¿No tienes gente? No. Ahora Ok Ah, oh, bueno Tómate. ¿Sí? Sí, sí, sí, solo con lapas, literalmente ¿Por qué tengo 75 escudos? No, me tomé un escudo grande y no me tomé uno pequeño Me acabo de dar cuenta tengo uno grande, es por si lo quieres para llenarlo. Eh, ¿dónde estás? ¿La gasolinera? Una pared blindada. ¿Pusieron? La tengo. Espera, mate a otra persona. Ok. Voy... Ahora voy contigo, voy contigo. ¿Te echaste los... los sorbos Sí. No vengas. Ok. Creo que tú vas a tener que venir por mí. ¿Qué pasó? ¿Tienes problemas? ¿Te parece? Sí, ya lo noté. Tengo un jabalí detrás. Ah, ten cuidado, ten cuidado. Está ahí, está ahí, está ahí. Creo que te escuchó, te escuchó, te escuchó, te escuchó. Se fue, se fue, se fue. Rígeme, rígeme, rígeme, rígeme. Rígeme. Ok, no tomes ese francotirador ni las balas. Ahí está atrás eso? el camino, está atrás el camino. Atrás tuyo está el camino, atrás tuyo está el camino. ¿A dónde vas? Ah, oh, bueno. Okay. <risa> ok Ten cuidado por si llega a venir, yo te aviso si lo escucho <risa> okay. no estoy todavía quedan 50 personas Hay demasiadas Literalmente yo mucho más armas que yo No te mueva, no te mueva, no te mueva, no te mueva, no te, mueva, no, te mueva, no te No agarres esas balas, no agarres esas balas Porque esas balas solo me sirven a mí con ese arma Bueno, No o sea, las iba a agarrar, no te preocupes no lo sé, entonces mejor te aviso. Eso lo tengo ah, bueno. Si ah, se llevó las otras? ¿No tienes balas de blanco tirado? Gracias. Voy. Son las de uno. ¿Es esta? Gracias. Sí, gracias. Es que tenía una escopeta y creo que se la llevo. Ah, ¿quieres el escudo? ¿No? Eh, por favor. Me voy a quedar aquí espera. que Ok, yo buscaré aquí. Mm. ¿No está en esa casa? Pensé que había entrado en esa casa. ¿Cómo que había entrado en esa casa? ¿De qué se sí, sabe se, cuando la persona... Se fue, entró a esta casa. Ah, bueno, gracias. Por... A ver, a ah. ver, a dónde vamos? Eh, yo iré por a si sí, es que todavía hay... llego, ¿qué estoy? Le di a Ay dios, no tuve. Ok Uno al suelo ¿Es esa persona ¿Dónde estás tú? Aquí Aquí está, conmigo Pero solo tengo dos lapas Y solo tengo pocas balas ¿Dónde? ¿Dónde? Está aquí conmigo Ahí marque Ok La zona de Alex Sí. Ah bueno Como un niño así, asesino Muerto Ah bueno, lo siento sí. ah, No importa ¿Tienes balas de francotirado? Mm. Solamente, Solamente una siempre tengo cero, son muchos. Toma no, más. Voy a un segundo. Digo, mejor que con cero, ¿no? No, me caí. Ay, me taño, no importa. Vamos. Y no hay guantes. Bien. Aquí hay voy a usarlas. Vamos a esa no. Está, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué lejos. Oh, tal? una oh, tal? Avanza Si quieres, puedes registrar nada. esas casitas. ¿Qué casitas? Desde. Eh, los 7. Ok, por alguna razón no me deja nadar Ah, oh, ya me di cuenta cuál es la razón, se llama internet. <risa> Interesante. Sí. Ok, ¿te parece si abrimos la bóveda? Así de una forma muy rápida. A Bien, entra la bóveda. Ahora voy. Y luego tratamos de tomar una una grieta hacia donde el... busca. Ponte aquí. Busca por si necesitas algo. En serio, brillitos. Bueno, más que los escudos, no, así no. que vente por aquí. Okay, vamos Pero claro, no te llevaste los escudos Eh, llevo tres ¿A dónde Hoy vas? Estás yendo. Hacia zona Hacia donde querías ir tú Se está formando un tornado aquí Listo, ya entré en zona yo también Ok, te fijaron? Oh, mira eso, qué bonito Mira ¿Qué cosa? ¿Tienes balas de sniper? ¿Las agarraste? No sé ¿Puedes revisar? sí toma. Ok, toma su voz. Gracias. Ok, el único problema que tenemos ahora es que te están persiguiendo. Seguramente. Ok, tengo 13 balas con eso ya, igual. Bueno, creo. Vamos a la nueva zona. Ok, anda persona cerca Spider-Man Sí Dos personas ¿Dónde estás? Uh, no sé por qué te quedaste Te dije vámonos a suelo Las veo Ok, de algún lugar me dispararon Ok, ya sé de dónde ok. oye. oye, ¿Por qué eso? ¿Por qué ¿Dónde estás? ¿Dónde sí, no estás? Sé. No sé, no sé, no sé Tobi Muerto. Hoy no tengo con qué curarme. Eh, tenía. Y tengo 27 nada Tenía ventajas, tenía ventajas. Ven, ven, ven, ven, ven. Toma los ventajas. Vamos, vamos. Ven. Uy, ten cuidado. Ay, oye. Aclaro. Tenemos un minuto. Ay, de qué lado. No, tengo más. Claro. Espera, quiero saber. El problema es que son dos. Te pediría que salgas de ahí, pero es algo difícil ¿Puedes salir? Olvídalo ya Lo siento Y ni siquiera se hace no para tomar tu ficha. Probablemente no Tenía una parte blindada, tal vez debas ir a verla Oh, olvídalo, estás muy lejos Sí, estoy muy lejos Dios... disparando tanto ¿eh? oye no se te pasa volando claro, ¿no? si ¿Sí? te derribó? que esperabas que hiciera mínimo algo tenía que ser no no pues yo creo que sí porque ya estoy más fría que el pan o sea eso se llama venganza no ok ¿y algún poco está ya Te dices así pero ni siquiera estás hasta hasta un... es momento. Si es neta, te moriste tan rápido ¿Quién se murió? Porque yo no la Harley Quinn Tengo conflictos Me gustaría ir por tu ficha La corona Tengo corona No no vayas y Está muy lejos comparación Sí, yo okay. lo sé, pero... Pero también necesito los guantes. Entonces ve por los guantes. No. No llegarías a tiempo. Sí, bueno. Pues, ¿En serio? Facto bueno, aquí. no es que seas malo. No, no lo hice por eso. No me dejaba poner la... la por... le llevas a un lugar alto. Ah, oye, si podías revivirme, qué desgraciado eres. No sir, uh, no tenía vida. Qué desgraciado. Ah, pero por unos guantes, no fueron unos guantes. Exacto, los pues guantes. Ay, es que... Sí, sí están quítate en frente. toda la vida. Entonces, ¿por, qué? ¿Por qué no me muevo? ¿Por qué no me muevo? Ay, es rey, Ok, creo que ya habíamos peleado con eso. Oye, oh, adivina qué. ¿Qué? Oh, mira eso. No, eso no es lo importante. No, me muero. Ah, bueno. ¿Quién me disparó? ¿Cómo que queda otra persona ahí? No lo destruyes, no lo destruyes. Soy el único que no tiene guantes. Me encanta cómo se escucha eso. Sí, se escuchó así. Oh, ya vi. Murió. Ojalá, ojalá, ojalá. No, no leí. ¿Dónde está? Muerta. Y morí eternamente. El problema es que los de aquí arriba no me van a dejar subir ¿No tiene guantes ella? No Si sí, la de arriba a de ella creo que... Te... Uh. A lo No importa enojado. Mira el sí, estilo porque, de árbol de Navidad. Sí, esa la, la tiene. Eh, el punto es que ella fue la que me mató al principio. Oh, ah. Querías venganza. No puedo contra vos. En fin.